Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos al podcast de Canal 49. Sí, así como lo ven, tenemos nueva eh, escenografía, tenemos nueva pues como nueva etapa, nueva producción. ¿no? En Canal 49, por fin pude hacer mi, mi, mi pequeño set, como yo había querido desde hace mucho tiempo. No, Espero que este, les guste, puse por aquí lo más que pude de las cosas que tengo de los Niners, eh, de mi colección Y la verdad es que creo que ya le doy un ambiente muchísimo más 49 a esto ¿no? Ya se fue esa pared azul horrible que tanto me habían dicho que no estaba chida Entonces pues ya, eh, por fin dio eh, el presupuesto <risa> para poder hacer esta nueva, esta nueva etapa de ganar 49 Para esta nueva temporada que ya estamos a, a nada ahora sí de que empiece no, ya este, este domingo ya vamos a tener eh, en nuestro primer juego de pretemporada contra los jefes de Kansas City. Y pues bueno, había estado yo, yo esperando ya este, este momento para poder eh, estrenar esto, para poder debutarlo ¿no? dentro, de los, de, dentro de las cosas nuevas que va a haber en Canal 49 este año. Este, y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy muy muy eh, alegre, estoy muy feliz de poder haber eh, conseguido esto también con, con la ayuda de muchos de ustedes que... Que este, por ahí cuando hice aquel live, ¿no? Hicieron sus contribuciones. La verdad es que estoy de todo corazón agradecidísimo con todos ustedes. Este, pues bueno, esta es la primera, ¿no? eh, eh, Ya tengo aquí todas mis, mis cosillas para estos nuevos podcasts de Canal 49. Espero que lo sigan disfrutando. En donde voy a traer, eh, intentar traerles toda la información y las novedades de los 49 de San Francisco. Eh, otra novedad es que ya está activa en el canal la función de miembros del canal no Ahí si se van a la, a la pantallita de, de, de Canal 49, al inicio de la, de la página, ahí ya les aparece el botoncito de unirse. Este, y pues ahí ya los que quieran formar parte de esta gran familia de Canal 49 y seguir apoyando eh, a, a este proyecto, a este canal, pues este, los voy a agradecer mucho, va a haber muchas sorpresas, va a haber, va a haber muchas exclusivas para los que sean miembros del canal. no Por ahí en la temporada voy a hacer... este transmisiones en directo exclusivas para los miembros, donde vamos a poder platicar ya sea antes de los juegos, en el medio tiempo o después del juego, eh, poder compartir eh, puntos de vista, poder charlar ahí. Igual y me aviento algunos este, también vía Zoom ¿no? con los miembros de, del canal, pero bueno, ahí está ya la, la, la función en sus celulares, ahí lo pueden eh, ver eh, eh, en el botoncito de unirse y si tienen PC también está ahí su, su, el botón de unirse eh, a canal 49. Pero bueno, esas son como las noticias que quería darles este, para este para empezar con este podcast, ¿no? La verdad es que no me quería esperar a que empezara la temporada, ya quise empezar desde ahorita, este, porque pues ya estamos al rojo vivo con las noticias, ya estamos a nada de verlos en acción, ¿no? Ya el jueves pasado vimos a el primer juego, el del Salón de la Fama, estos aceleros contra los vaqueros, o como son los de pretemporada, flojones, ¿no? Los... los Marcadores realmente no nos dicen mucho, podemos ver a algunos jugadores, el juego se la llevaron los acereros, este, pues de vaqueros no vimos realmente mucho, no. pero bueno, la verdad es que no nos interesa mucho los vaqueros ni los acereros, a menos que jueguemos contra ellos, pero, este, pero es lo que nos da como una perspectiva o un panorama de lo que vamos a ver con los 49 este domingo contra los jefes, eh, pues bueno, eh, yo espero, la verdad es que yo espero ver mucho de, de, de los novatos en este primer juego, me parece que van a ser, en esta ocasión ya saben que van a ser tres juegos de pretemporada. Antes, había, antes eran cuatro, pero como se amplió la temporada, pues ahora nada más van a ser tres. Pero bueno, este yo espero ver mucho sobre todo de Trey Lance, ¿no? Trey Sermon, de Talanoa O'Fanga, de Aaron Banks, este, de, de quién más, de Jennings, de, de... Bueno, que Jennings ya no está novato, pero me gustaría verlo en el campo. A ver si Jord ya aparece, eh, pero van a ser juegos para novatos. Ya hablaremos en Canal 49 del jueves. De, de, de este primer partido De este primer encuentro Analizaremos más o menos a los jefes Tampoco vamos a ver mucho de ellos Sobre todo novatos Yo ni siquiera creo que veamos a Mahomes Pero bueno, ya el jueves hablaremos de este partido Pero sí va a ser un, un duelo de novatos Y de gente nueva Y de algunos que se recuperen de lesión Y por ahí pues vamos a empezar A hablar de lo que ha sucedido esta semana Como ustedes saben Ya empezaron a entrenar eh, equipados Desde el día martes no Ya ya se pusieron los shoulders, los cascos y las fundas con todo, las protecciones. Ya empezaron a entrenar. Ha habido muchos drills, sobre todo en una posición que nos interesa mucho. O creo que es la que más polémica y más... Y más eh, ¿Cómo se dirá? Pues más morbo nos está causando es la del mariscal de campo, ¿no? Eh, han tenido sus altibajos ambos, ¿no? Tanto Jimmy G como Troy Lance. En el caso de, de, de Josh Rosen, pues no se ha visto mucho por ahí, le interceptaron un pase, pero Jimmy Gibbs pues, ha tenido sus días buenos, sus días malos el último que tuvo que fue el día viernes me parece, o el día sábado, <coughs> perdón tuvo un, un, un, un buen juego, la verdad es que tuvo un buen entrenamiento se le vio muy bien, se le vio muy suelto, no, Shanahan ya declaró que pues no hay ningún tipo de controversia, el coreback número uno pues es Jimmy Garoppolo para iniciar la temporada aunque muchos eh, analistas y expertos por ahí dicen que, que, que Trey Lance podría ser la sorpresa en la semana 1, yo la verdad lo sigo dudando, yo no creo que Shanahan lo vaya a aventar tan rápido, sobre todo porque también ha tenido sus días, tuvo unos días muy buenos Trey Lance en los, en los trading camps y, y de repente eh, uno de esos días se... Eh, se vio un poco mal, sobre todo ha tenido problemas en jugadas de, de read option. No ha, ha habido por ahí fumbles, no ha tenido buena comunicación eh, con ya Michael Hastings y con Trey Sherman Entonces son cosas que tiene que seguir trabajando, que sigue, tiene que seguir puliendo. Eh, por ahí Trent Williams, ¿no? nuestro, nuestro tackle izquierdo, dijo que eh, él no ve ningún tipo de competencia. Eh, creo que él sabe que está claro que el codeback número uno es Jimmy Garoppolo, pero... Sí habla de que Frey Lance es un, es un talento generacional, eh, que él ve un posible talento generacional ahí y pues bueno, habrá que eh, ponerle mucha lupa al señor Frey eh, este, Lance porque pues no sabemos qué es lo que va a, a pasar cuando ya esté en el campo. Yo la verdad sí tengo como mucho, mucha curiosidad por ver qué puede hacer. Tampoco estoy esperando grandes cosas, ¿no? O sea, tampoco, o seamos como, ¿cómo como les diré? Pues seamos mmm, coherentes, ¿no? O seamos eh, pacientes y seamos realistas de que lo que va a hacer Freelance en, en estos juegos, en las oportunidades que tenga, pues tampoco... Podemos esperar que tire 400 yardas, ¿no? Vamos a ver un poco de qué es, qué es lo que nos puede entregar en un futuro. Tal vez, ojalá no muy lejano el señor Trey Lance en los controles. Y vamos a ver qué, qué, es, lo que, qué es lo que nos podría aportar. Y si es que sí es la respuesta. A veces desde estos juegos es difícil verlo. Pero sí dan destellos. Y si sí podemos ver a lo mejor una ventanita de lo que podría ser eh, ciertos jugadores en un futuro mediano. ¿Lejano o corto? Yo espero que lo de, lo de Trey Lance sea a corto plazo Porque la verdad es que sí, la, la situación de Jimmy ya cada vez empieza a volverse como más tensa Más incómoda para él, para los coaches, para la afición Y, y pues vamos a necesitar de que el señor Trey Lance se ponga las pilas Eso, eso por un lado eh, Otro tema importante, pues es el de Nick Bossa, ¿no? Ya salió a entrenar, ya está entrenando equipado eh, por ahí pues están tratando de, están tratando de cuidarlo ¿no? Tampoco lo están poniendo tan intenso Por ahí hay un video que, que vi en Instagram de, de, de, de Bosa, que Está como en las diagonales Y está en posición y para, para hacer un, un arrancón Y corre Yo no sé si ustedes lo vieron, si alguien lo vio Y si no, búsquenlo Y sáquenme de la duda Yo lo veo arrancando bien Pero llega un punto en donde lo veo cojear un poquito Yo lo vi cojear un poco y eso la verdad es que me preocupó, porque de por sí trae su rodillera, ¿no? Pero sí me, sí me dejó pensando como, híjole, estamos a un mes de la temporada, se habla de su, de su de que bajó de peso. No, no sé si se refieren a masa muscular, espero que no, espero que esté fuerte, dicen que está más rápido. Pero yo ahí vi algo así, no, no tanto como cojear, pero sí lo vi como... como cuando ya bajó la velocidad como la pierna lesionada en otro ritmo. Entonces no sé si es parte de la rodillera. Si es parte de su rehabilitación. O si es que todavía no está al 100% el señor Nick Bosa. Habrá que estarlo también monitoreando. Habrá que estar viendo qué es lo que pasa con nuestro Edge titular. Y fenómeno. Novato del año hace dos temporadas. Entonces ese es un tema bastante complicado. Otros jugadores que han estado teniendo como sus, sus, sus bajas. pues, O han, han estado teniendo sus... ¿Cómo llamarle? Pues como sus in, eh, apariciones intermitentes en, en, en la línea defensiva han sido Javon Kinlow, que por ahí se está reportando una lesión en la rodilla o una molestia en la rodilla que no lo ha dejado y me parece que desde el año pasado. Mike McClinchy también ha estado entrenando eh, como, como no al 100% y, y el otro es eh, Trent Williams, ¿no? que parece que también está teniendo molestias en la pierna. Eso, eso no sé cómo tomarlo yo la verdad quiero pensar que Shanahan está cuidando al, de, al, al, al milímetro las lesiones al milímetro lo que pueda pasar y evitar eh, más complicaciones pero cuando ya se vengan los fregadazos, de verdad pues yo no sé qué, qué, qué vamos a poder esperar de, de estos jugadores no sobre todo molestias en la ingle molestias por aquí, molestias por allá vamos a ver porque son hombres bien importantes, vamos a necesitar fuerza, fuerza en, la, en, la, en la frontal. Por otro lado, Jack eh, Tart ya salió de la reserva de COVID y Emmanuel Mosley también, ¿no? Eso se esperaba, no estuvieron ahí en, en COVID, pero sabemos que son 15 días y regresan a entrenar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya están. Supongo yo también que, no sé si aparecerán en, en los juegos de pretemporada, pero supongo que para la semana 1 ya estará yo insisto, Emanuel Mosley pues va a ser nuestro, nuestro esquinero izquierdo titular, yo así lo veo y un problema del otro lado ¿no? vamos a ver, porque también ya se puso en, en, en o se despidió a Tim Harris, alguien a quien había está, ha estado poniendo eh, como como esquinero titular ante la ausencia de Mosley, fue despedido porque se firmó otra ala cerrada este, y bueno, esto todo un relajo lo que está pasando todavía. De repente hay con algunos movimientos en San Francisco. Yo no sé si a Tim Harris lo van a regresar. O ya lo van a dejar ahí en waivers O qué va a pasar. Eh, hay otro receptor. Trent Sherfield. ¿no? Que, que Creo que fue el que llegó de Arizona. Me parece. Corríganme si estoy mal. Que ha estado sorprendiendo en los training camps. Tuvo un día muy muy bueno. O un par de días muy buenos. Y parece que está pujando fuerte. O sea, le ha visto agresivo. ¿no? y está pujando fuerte por, por, por, un, este, por un spot ¿no? en, el, en el 53 final vamos a ver cómo se ven los partidos ¿no? en los entrenamientos, se ha visto bien ha aprovechado las oportunidades que ha tenido ha, ha, ha tenido buena química tanto con Trey Lance como con Jimmy Garoppolo entonces pues por ahí podría ser un, un, un, una sorpresa, ojalá todos son bienvenidos, yo, yo cuando oí su nombre que llegó, yo dije, bueno, uno más para equipos especiales, pero parece que lo está haciendo bien, ojalá el señor eh, Trent Sherfield eh, lo pueda hacer, logre el spot y nos aporte muchísimo, porque seguimos teniendo la duda con el wide receiver número 3, no sabemos si Sanu, no sabemos si Jennings, no sabemos si Hur, y ahora este, este muchacho, pues vamos a ver si Sherfield eh, puede pujar, no solamente para lograr un, un lugar en el, en el 53 final, sino también para, para poder, tal vez, ser nuestro receptor número 3, ¿no? O entrar en, en situaciones de, de escalas de pase o como slot, no sé. Pero bueno, está, está dando ahí eh, sorpresas. Hay muchos videos, los pueden checar, ahí están en las páginas de los 49, en su página de YouTube, en la página de Facebook, en Instagram, de muchas de, de, de las jugadas en entrenamientos. Por ahí un touchdown de, de, de George Hero, otro touchdown de Divo Samuel, otro touchdown de Brandon Ayu. Jugadas muy buenas defensivas, no. por ahí llevó un kilo una muy buena, disruptiva, en donde pues, ha sido de la verdad plancha a Jimmy Garoppolo. Fred Warner luciendo o sea, ha interceptado un par de pases. Eh, Jason Barrett se ha visto bien Jimmy Ward se han, visto, se han visto bien La verdad es que nuestros corebacks Se están enfrentando contra una defensiva muy muy buena Y eso no nos beneficia Más que a todos los 49 A la afición Y va a, ser, eh, va a ser bien interesante esta temporada Miren eh, Yo siento que los 49 tienen el plantel Tienen los coaches Tienen eh, todo a su favor eh, El único tema son las lesiones Y ahí hay y temas o piezas clave, ¿no? ya hablamos ahorita de Bosa, Trent Williams que por ahí yo espero que no vaya a ser más grave la lesión que trae eh, este, Mike McClinchy. pues bueno, no sabía yo de que traía estas, estas molestias eh, y Javon Kinlow este, ¿quién más? Arik Armstead por cierto también se habló de que Eric Armstead trae una, una molestia en la ingle y eso está preocupando porque esas se habla de que esas lesiones si no se atienden bien son una constante y una molestia durante todo el año No son lesiones musculares que si no se dejan reposar Podría ser una baja sensible en la línea defensiva de los Niners Entonces son cosas que, que tenemos que estar viendo y tenemos que estar cuidando Bueno, lo digo como aficionado, obviamente yo no estoy ahí Pero espero que se esté, que se esté revisando bien Y que nuestro equipo de acondicionamiento físico, los coaches, los preparadores físicos y hagan su labor para que ahora esté bien. Y si no tiene que jugar en la pretemporada, pues que no juegue. No lo necesitamos ahí, lo necesitamos en la semana número uno. Hablando de lesionados o de gente que trae lesiones, pero en otro, en otro sentido, eh, se está hablando Maravillas, de quien yo ya les había dicho, y creo que muchos ya nos habíamos dado cuenta, de Talamau Fanga, ¿no? Este chavo o este... ¿cómo se dirá? Pues este... Eh, alumno de Troy Polamalu que acaba de ser, bueno, que también fue de los que entró al Salón de la Fama por cierto, ¿no? ya entró el señor John Lynch, que si no fuera nuestro general, el gerente general, pues igual no nos movería tanto pero pues al ser nuestro gerente general pues, la verdad es que, que, que chido se vio no entrar al Salón de la Fama con esta clase de Troy Polamalu, de Peyton Manning el speech de Peyton Manning, si no lo vieron está buenísimo por todo cuando menciona a Brady y, y lo abuchea media gente <risa> este, eh, entró ahí también eh, el Megatron, entraron varios, entró el señor eh, John Lynch y la verdad es que fue una cosa eh, pues de orgullo para los Niners tener a que nuestro gerente general sea un miembro del Salón de la Fama pues es, es otra cosa, ¿no? pero bueno, regresando a Ufanga, que es el pupilo del señor eh, Polamalu se ha hablado muy bien, Shanahan dijo que se ve se ve, pues sí, a otro, a otro pola mano en el campo. En el campo se le ha puesto eh, a, a jugar eh, en todo el campo, bajando, subiendo. Y pareciera que, que, que vuela por todos lados. ¿no? Parece que, pareciera que identificara rápido las jugadas. Siempre está en la posición adecuada. Y si Fanga evita las lesiones que ha traído desde el colegial, creo que tenemos ahí un safety que podría traernos muchísimas, muchísimas, muchísimas alegrías en el equipo de la defensiva. Y vamos a ver, yo también es alguien de los que quiero ver en, en esta pretemporada. Miren, sí quiero ver a todos los novatos, obviamente, ¿no? A toda la clase que llevo, pero sí tengo especial interés, obviamente, en Lance, en Ufanga, en Sermon y en Banks. Esos cuatro para mí son, son en los que quiero poner el foco. Frey Lance, obviamente, porque pues es, es por quien se apostó tanto y porque si por ahí nos llena la pupila... No sabemos, ¿no? Recuerden que Russell Wilson, por ejemplo, nadie daba nada por él y llegó tercera ronda y fue luego, luego, eh, inmediatamente titular, ¿no? Y vean lo que ha hecho Russell Wilson. Nunca podemos descartar a un novato. El otro es e Tracer Sermon porque, pues bueno, ante la situación de, de Monster, que pues tiende a lesionarse, que pues ha tenido hay problemas económicos que yo no digo que no lo vamos a necesitar y yo sigo pensando que, que, que Monster va a ser nuestro titular, por ahí Sermon sería una grata sorpresa si es que logra destacar y logra irse ganando un lugar porque además el otro Wilson que también me gusta mucho, también se lesiona mucho entonces pues bueno, ahí, ahí tenemos que estar viendo qué, qué, es lo que, qué es lo que podría pasar con, con, con, con el señor Trey Sermon que yo espero que sí, lo está haciendo muy bien, también se están hablando muy buenas cosas del señor Trey Sermon también es alguien que me causa mucha curiosidad, al que quiero ver, el otro es Talano Fanga Híjole, se, se ve bien en, en los training camps, yo quiero verlo ya en el campo, yo quiero verlo ya enfrentando a, a un equipo como los jefes, al menos, no sé, aunque sean segundos equipos, terceros equipos, pero podemos empezar a ver. La interesante va a ser la semana 3 de la pretemporada porque creo que ahí sí ya van a soltar a más titulares y puede ser que a estos chavos les dé, les dé chance de jugar contra titulares. De, de los otros equipos, entonces ahí podríamos ver ya algún, algún avance o progreso más real de gente como Talanoa Ufanga, pero ojo con Ufanga, creo que puede ser, una, puede ser el robo del que tanto se ha estado hablando de, de los Niners, ¿no? Y el otro es Aaron Banks, de quien no se ha hablado tantas, tantas maravillas, ¿no? Como yo hubiera querido, porque yo quiero que ya tengamos un, un guardia de derecho sólido, pero pues al parecer va a ser Bronskill, ¿no? quien inicie la temporada ante... La falta todavía de contundencia o de impacto inmediato del señor Aaron Banks. Eh, ojalá, ojalá vaya progresando rápido, sobre todo a este sistema de, de, de, de zona ¿no? de los Niners. Entonces, ojalá Banks pueda, pueda, pueda dar ese paso más y no tarde mucho en, en adaptarse a esta ofensiva, porque creo que Banks bien, ya bien al 100, entendiendo todo. Y, y, y entendiendo de qué se trata la NFL con la madurez que necesita, sí está por encima, puede estar por encima de, de los que tenemos, ¿no? Pero ese también es alguien a quien quiero ver. Eh, al otro que quiero ver, y eso, pues porque, aunque sé que esta, esta temporada pues, difícilmente va a salir de la escuadra de prácticas, y de hecho no va a salir porque así son los convenios, es Alfredo Gutiérrez, el mexicano, la verdad es que sí me emocionó mucho ver esta foto de, de, del señor, este... El señor Gutiérrez, ¿no? De su casco ya y su, con su jersey con su nombre, ¿no? Un Niner mexicano. Eh, si, si ver a Larcó, ¿no? El, el, el, el jueves pasado, ocuparon los vaqueros, es motivo de orgullo ver un mexicano en la NFL. La verdad es que ver a Gutiérrez dije, híjole, ojalá lo logre, ¿no? Por ahí sale bailando y parece que se está adaptando bien, este, está haciendo bien las cosas, se hablan a cosas, pues... Sino si no maravillas y se hablan cosas buenas y decentes del señor Gutiérrez, ver la bandera mexicana ahí pegada en el, en el casco, pues es, es motivo de orgullo, de, y de, y de, y de inspiración y es motivo de alegría para nosotros como afición mexicana y como afición ainer. ¿no? Pero bueno, esos son los jugadores que yo quiero ver en esta, en esta pretemporada. Digan ustedes a quienes les gustaría ver, eh, sobre quién tienen curiosidad y por qué, ¿no? Este. Ya saben que los voy a leer en la, en la caja de comentarios. Este, pero bueno, esas han sido como las, las cosas trascendentales que han pasado esta semana. Eh, en, en torno a los Niners. Por ahí pues hay algunas otras cosillas. Pero me parece que estas son las más importantes. Y que tenemos que tener bien presentes ya eh, a, en la antesala. O a unos días de que empiece la pretemporada de la LTV, ¿no? Eh, no hice Canal 49 porque tuve que estar con todo esto. ¿no? El, el jueves pasado. Les avisé el lunes. ¿no? Los que no vieron el podcast... Les avisé el lunes que no iba a ser Canal 49 esta semana porque iba a tener que estar con esto. Y tampoco hice simulación el sábado porque el viernes pasado pues fue mi, mi cumpleaños. Entonces pues tuve que andar este, festejando, la verdad, sanamente, ¿no? con todas las medidas precautorias. No crean que me fui por ahí y hacer cosas que no. Simplemente festejé con mi gente querida y le, le quise dedicar tiempo a la familia y le quise dedicar tiempo a, la, a las personas que amo. Entonces, pues no me dio chance, la verdad es que ni, ni mi tiempo quise darme para hacer eso, eh, pero bueno, ya vamos a regresar esta, esta semana con, con todo, ¿no? Ya, Canal 49 regresamos este jueves. Ya hablar, vamos a hablar de lleno el jueves De lo que va a ser este primer juego de pretemporada Contra los jefes de Kansas City Vamos a tratar de analizarlos un poquito Vamos a analizar un poco a los Niners Y vamos a ver con qué atraque nos vamos a enfrentar Como ha sido eh, Canal 49 desde que empezó Siempre revisando a nuestros rivales Pues no se lo pierdan, va a estar muy bueno Este Y pues bueno ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iVoox, eh, ahí abajo en la descripción les voy a dejar el, el link ¿no? para, que lo, para que lo puedan escuchar. Si no lo pueden ver en YouTube, eh, si no lo pueden eh, de repente estar viendo, pues lo pueden escuchar en iBox o en Spotify, ahí les dejo los links. Eh, ya saben que lo pueden seguir en las redes sociales como Canal Cuarentena Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal porque ya empieza la temporada. Inviten a los aficionados que conozcan Niners que aún no estén inscritos a que lo hagan. Suscríbanse, perdón, suscríbanse, no inscríbanse, suscríbanse a Canal 49 y vamos a seguir haciendo crecer esta familia. Ya llegamos a los 5.000 suscriptores y como se los prometí va a haber sorpresas. ¿no? Ya les hablaré en, en, en las próximas semanas de cuál va a ser la dinámica para, para ganarse estos, estos pequeños regalitos que les quiero dar. Por haber eh, hecho posible esta, este, este logro de llegar a nuestros primeros 5,000. ¿no? Esperemos poder llegar a muchos más y que siga creciendo esta, esta gran familia. Este, este canal que es dedicado, como ustedes lo saben, al mejor equipo de la NFL que son los San Francisco 49ers. Y eh, no se olviden ¿no? que ya está eh, la opción de unirse. Se pueden volver miembros del canal y tener ahí beneficios dentro de este, de este canal. Y sobre todo seguirnos ayudando a crecer y a seguir llevando la información de los Niners a todos ustedes. Este, pues bueno, hasta aquí el podcast Espero que les haya gustado este cambio También díganme si les gustó Como ven, esta nueva eh, eh, Muro Niner, ¿no? Así le voy a llamar el Muro 49 Niner este, si les gustó, pues bueno ahí, ahí, ahí, Díganme cómo lo ven, qué piensan Les mando un abrazo a todos Cuídense mucho, mucha buena vibra Ya lo saben, ¡Go Niners!